...salvar vidas no solamente es un delito sino que es una obligación... ...y ya no solamente de las personas y de los ciudadanos y las ciudadanas... ...sino de los gobiernos... ...mientras que las políticas europeas y los gobiernos europeos... ...miran para otro lado y no cumplen con su obligación de dar refugio... ...a las personas que huyen de las guerras, que huyen del hambre... ...y huyen de las catástrofes... ...hay compañeros como los de Proemai que llevan más de un año... ...salvando vidas... ...es por ello que hoy se enfrentan igual que a los compañeros de Proactiva... ...y nuestra compañera Elena Maleno, a penas de prisión". Desde Podemos Andalucía nos queremos sumar a una comitiva que se ha formado para darle apoyo, para darle apoyo moral y también para tratar de ejercer algún tipo de presión institucional. Eh, con el objeto de que salgan eh, internet de ese procedimiento judicial que tienen. Por eso estaremos allí apoyando a los compañeros y a las compañeras de Proemay para pues, decir bien alto que salvar vidas no es un delito, que no es un delito eh, además ser testimonio de lo que está sucediendo en el Mediterráneo porque por desgracia si no estuvieran ellos allí no conoceríamos el drama, el enorme drama social que está sucediendo en esta fosa común que se ha convertido en el Mediterráneo.